Vamos al logo de Windows a pulsar con el botón derecho del ratón. Entramos a Configuración ya con el clic izquierdo. Es el momento de ir a la sección de Aplicaciones. A la derecha veremos Aplicaciones predeterminadas. Escribimos un punto y PDF. Tocamos sobre el programa o aplicación que ya tenemos por defecto, clic sobre él. Ahora es el momento de elegir el programa predeterminado para los archivos PDF.